Hola, mi nombre es Adolfo Cobo y quiero darte la bienvenida a este curso de técnicas de creatividad y agradecerte tu interés y participación. Jesús Mirapéis en otro vídeo ya ha explicado los contenidos del curso. Bueno, pues yo voy a hablarte ahora de cómo vamos a trabajar. Seguro que tienes dudas sobre la organización, cómo será el horario, cómo se evaluará el curso, pues eso es precisamente lo que voy a contar ahora. Si alguna duda queda sin resolver, no te preocupes porque puedes acceder a la plataforma y en los foros o en la sección de preguntas y respuestas, nosotros los profesores o algunos compañeros seguro que pueden resolver tus dudas. Vamos a empezar con una pregunta básica. ¿Cuánto dura el curso? Bueno, pues dura ocho semanas. Está dividido en ocho módulos y vamos a ver un módulo por semana. La idea es que cada viernes por la mañana, hora española, va a aparecer el material de un nuevo módulo y tienes que trabajar ...en ese módulo durante algo más de una semana. Para nosotros es importante que sigas este ritmo, es decir, que accedas a la plataforma una vez por semana. Pero no hay horarios. Puedes hacerlo a la hora que quieras. Puedes ver los vídeos de los profesores cuando quieras, entregar las tareas cuando quieras... ...pero dentro de los plazos que vamos a marcar para cada módulo. Bueno, y cuando accedas a la plataforma, ¿qué te vas a encontrar? ¿Qué hay que hacer? Bueno, pues te vas a encontrar unos vídeos de los profesores explicando el material... También puede haber apuntes o material adicional para aprender más y te vas a encontrar también actividades evaluables. Algunas actividades van a ser obligatorias porque la plataforma va a emitir automáticamente un certificado de participación, pero solo... ...si has completado el 75% de las actividades evaluables obligatorias. Nosotros vamos a marcar y explicar claramente cuáles son estas actividades obligatorias. Pero tienes que hacerlas y completarlas, superarlas en el plazo disponible para cada módulo. Al menos va a haber una en cada módulo. Bueno, pues ¿cómo son estas tareas que nos vamos a encontrar? Fundamentalmente de dos tipos. La primera es un cuestionario, un test de evaluación en el que va a haber varias preguntas y tienes que elegir la respuesta que consideres correcta. Y tienes que acertar estos test, los puedes realizar varias veces, puedes repetirlos, pero al final tienes que acertar para que se considere superado. Serán preguntas muy sencillas sobre lo que expliquemos en los vídeos. Mucho más interesante para nosotros es el segundo tipo de tarea que se llaman tareas de evaluación entre pares, peer-to-peer -peer, o tareas P2P, como llamamos nosotros. ¿Qué hay que hacer en estas tareas? Bueno, pues tienen dos partes. La primera, tienes que hacer algo. Nosotros te vamos a pedir practicar una técnica de creatividad, buscar algo de información, proponer alguna idea, algo sencillo. Y ese texto que labores lo tienes que entregar en la plataforma. Esa es la primera fase. Pero no hemos acabado. La segunda fase consiste en evaluar las tareas de varios de tus compañeros. Dos, tres, cuatro tareas de compañeros. Insisto en que esta segunda fase es importante porque una tarea P2P no se considera completada hasta que se evalúa a los compañeros. No basta con entregarla, también hay que evaluar a los compañeros. Esta evaluación entre pares, como comprenderás, está motivada porque estos cursos son seguidos por miles de estudiantes y es imposible para los profesores evaluar cada contribución individual de cada, de cada estudiante. Por eso se va a hacer entre vosotros, entre los compañeros. Pero es que además evaluando a los demás es cuando más se aprende, mucho más que escuchando las explicaciones del profesor. Por eso nos parece una opción muy interesante y la vamos a utilizar. Y quisiera pedirte algo desde ya mismo y es que cuando realices las tareas vas a dedicar un esfuerzo, que seguro que va a ser importante para hacerlas, bueno pues que dediques el mismo esfuerzo en evaluar a tus compañeros. Una queja habitual de la anterior edición de este curso es que muchas de las evaluaciones se habían realizado a voleo o sin un criterio claro o sin justificar cómo se había evaluado. Nosotros te vamos a ayudar, te vamos a enseñar en qué aspectos hay que fijarse y cómo se deben evaluar estas tareas. Pero te pedimos que lo hagas con cierto esfuerzo. Es decir, que dediques un esfuerzo similar a hacer la tarea y en evaluar a tus compañeros. Que evalúes igual que como te gustaría que te evalúen a ti. Eso es importante. Porque si no, pues este, es, este esfuerzo en realizar la tarea, luego la evaluación no se obtiene información para poder mejorarla. Bueno, pues además de estos dos tipos de tareas, los cuestionarios, test de evaluación y las tareas con evaluación entre pares, hemos pensado en realizar alguna tarea más totalmente opcional e informal que no será evaluada utilizando los foros. ¿Cuándo hay que entregar estas tareas? Otra pregunta importante ya que es necesario entregarlas en plazo para obtener el certificado de participación. Bueno, pues concretamente hemos pensado que cada tarea se puede entregar desde el viernes por la mañana cuando empieza cada módulo hasta dos miércoles después. Es decir, que hay aproximadamente unos 13 días para realizarlas. Pero ojo... Que si nos pasamos de ese plazo ya no se puede entregar. Y esa tarea no se puede considerar como realizada. Y nosotros los profesores no podemos extender el plazo ni hacer nada. Porque es una limitación técnica de la plataforma web. Claro, con todo lo que estoy contando seguro que te, pre, te planteas. uff, aquí hay que esforzarse mucho. Bueno, realmente hemos calculado el esfuerzo requerido para superar el curso. En dos horas a dos horas y media por semana. Ese tiempo se va a dedicar. En ver los vídeos de los profesores que duran entre 30 y 60 minutos. Y entregar, realizar y entregar estas tareas que te estoy contando. O sea que el esfuerzo requerido fluctúa entre dos y dos horas y media cada semana como mucho. Realmente algunas de las tareas se pueden realizar en unos pocos minutos. Bien, ¿y qué ocurre si tengo dudas? Si quiero plantear algo, hacer algún comentario. Bueno, pues tenemos dos herramientas ...sociales para trabajar en el curso, para colaborar todos. La primera son los foros. Los foros, unos, unas páginas donde se pueden poner mensajes... ...y contestar a los mensajes de los demás... ...van a tener una categoría general... ...donde puedes poner cualquier tipo de pregunta o de comentario que se te ocurra. Siempre, por supuesto, con unas mínimas normas de educación. Y además va a haber categorías específicas... ...para trabajar con tareas específicas. Para determinadas tareas que vamos a plantear en el curso, vamos a crear una categoría y te pedimos que contestes o que trabajes con esa categoría para esa tarea. Porque otro problema que nos podemos encontrar y que queremos evitar es que esté todo mezclado y sea un lío terrible. O sea que te pedimos que busques la categoría concreta del foro en la que es más adecuada para poner ese mensaje o para contestar a tus compañeros. Y el segundo tipo de herramienta con la que vamos a trabajar es la de preguntas y respuestas, PIR. Esto es muy sencillo. Se pueden plantear preguntas y alguien, compañero, los profesores, responderán. Aquí lo que te pedimos es que busques antes si la pregunta ya ha sido planteada y ha habido respuesta. Porque seguro que sí. Bueno, esas son las herramientas que tenemos fundamentalmente. Nosotros queremos fomentar este aspecto social porque pensamos que sin esta colaboración, sin esta participación entre todos, un curso de este tipo no tendría sentido. Además, la plataforma va a premiar tu participación. Si te fijas... Junto a los mensajes en los foros hay una opción para votar sobre el mensaje, es decir, para opinar sobre ese mensaje y decir que te ha parecido muy interesante o muy adecuado o lo contrario. Bueno, cada vez que participes la plataforma te va a otorgar puntos y vas acumulando puntos, lo que la plataforma llama el karma. Y además puedes obtener, si has participado mucho, medallas. Medallas, por ejemplo, por ayudar mucho a tus compañeros o por plantear preguntas interesantes. Desgraciadamente nosotros no podemos canjearte por dinero en metálico todos estos puntos o medallas, pero va a quedar así reconocida tu participación y tu interés en participar, en aprender, en ayudar a tus compañeros. Y por último, ¿qué ocurre si hay un problema técnico? Bueno, quiero decirte que nosotros los profesores somos meros usuarios de la plataforma igual que tú. La única diferencia es que nosotros podemos introducir y crear el material. Pero no podemos resolver los problemas técnicos. Eso lo hace el personal de la plataforma X. Así que si hay un problema técnico o no sabes cómo entregar una tarea o salta un error, te pedimos que vayas a la parte superior derecha de la página web donde está el menú de soporte. Y en ese menú de soporte te vas a encontrar preguntas con respuestas a posibles problemas técnicos, cómo se pone un mensaje a los foros, cómo se entrega una tarea P2P, cómo se realiza un cuestionario, ese tipo de cosas. Y si tu pregunta no está contestada, puedes ponerte en contacto con el personal de Miriada X, que seguro que lo va a resolver rápidamente. Bueno, yo no voy a contar nada más. Si tienes cualquier duda, ya sabes que en la plataforma puedes plantearla. Nos vemos en el próximo módulo.